Saludos, soy Israel Banguera y en esta hora les traigo lo que es el ejercicio y despliegue de la actividad administrativa. Me tocó elaborar un ensayo de 30 páginas y lo, he hecho y lo quiero compartir con ustedes. Este es el ensayo de la introducción. Aquí está la eh, descripción breve de lo que es el ejercicio y, y despliegue de la actividad administrativa. El cuerpo del trabajo como tal acto administrativo formación y clasificación del acto administrativo clasificación de los actos administrativos aquí tenemos elementos esenciales de los actos administrativos pero más adelante serán desarrollados con más claridad porque aquí eh, simplemente los nombro pero ya más adelante los desarrollo eh, eh, con más claridad y con su texto con su, texto, con su definición hecho administrativo aquí tenemos lo que es la la distinción entre hecho, entre hecho administrativo y acto administrativo sabemos que una cosa es el hecho y la otra, la otra cosa es el acto administrativo el acto administrativo es la manifestación de voluntad de la administración mientras que el hecho administrativo eh, se, eh, se ocasiona eh, para que no se enreden les pongo un ejemplo en el acto administrativo la, la, la, la, la administración manifiesta su voluntad y en cambio en el hecho ocurre es un fenómeno, se, se se conoce como prácticamente un fenómeno les hago un ejemplo eh, un carro de la administración se accidenta y automáticamente se genera un se genera una consecuencia jurídica debido a que es un carro de la administración o un edificio de la administración colapse eso es un hecho jurídico entonces ambos le generan eh, generan eventos jurídicos a la administración pero el uno es algo ajeno a la administración y el otro eh, voluntad de la administración las vías de hecho sabemos que es como una, un acto de rebeldía contra las disposiciones eh, legales de la administración vías de hecho clases de vías de hecho acciones contenciosas administrativas eh, bueno aquí está todo y aquí está mi conclusión del tema Esta es mi conclusión y se los dejo en la descripción del tutorial por si les por si lo necesitan eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado chao